Estoy contando, obviamente nosotros vamos a seguir spoileando todo como corresponde. Ah. Eh, no se lo quería recordar. Vamos a escuchar a Lali Espósito. Estuvimos con Lali, no nos pidió plata para la nota, la verdad. mira Como le van más de o de menos dólares. dólares de nada. No, no pidió nada. Lali Espósito que se fue a España a presentar la tercera temporada de su serie. Escucha. Lali tú 2023 no para. No, no, no. De hecho. Se viene, se viene el verano full, tenemos un par de shows ahí. ¿Tenés un par de shows acá en Buenos Aires, en Buena Argentina? Sí, sí, sí, ahí lo estamos confirmando en redes, pero muchos festivales copados así de, nuestro, de nuestro verano, por suerte va a estar el Disciplina Tour presente. Qué bien, Lali, te vas a Madrid, vas a estar mañana en El Hormiguero presentando la tercera temporada de Sky Rojo, ¿no? Exacto, con mi gran compañero y amigo Miguel Ángel Silvestre vamos a... Al hormiguero, que ya es una segunda casa, ¿viste? Que me recibe siempre ahí Pablo y todo el equipo de, del programa. Ya les enseñaste a hacer el viajero, salió a la venta el vaso. Y sí, ya hice el sí, de todo. Viste que a mí me da dos minutos y te argentinizo el espacio que sea. Estás colonizando Europa. Col colonizado. Lali, ¿cómo pasaste fin de año? Estuviste con Marcelo Tinelli, con un montón de gente allá conocida. Te a su casa, muy generosamente. ¿Y qué le caíste? ¿Con toda tu banda, todos y tus yo, amigos? Yo te, yo te, sí, yo te tomo el espacio. Yo te tomo el espacio. Pero, él nos dio su barra libre, su joda, y le dijimos, Marce, vamos arriba. Tenía una, tenía una copa del mundo, así que estábamos todos chochos. Pero llevaste algo, un toné ¿eh? un Pionono, algo. Sí, pero quedé mal, porque yo llegué con, eh, con una... Viste, como quien llega con una botella para compartir. Y Marce, claro, yo, poco viva, ella tenía un, una barra gigante contratada. Mi, mi alcohol no, no, no sumó para nada. Pero ustedes pero, eran como 10. Éramos muchos, sí, sí. Sí, sí. pues si te caigo, te caigo con toda la banda. Es claro, así. y con una botella. Sí. Bueno, pero lo pasaste muy bien en Uruguay. La pasé muy bien, la pasé muy bien. Recargaste sí. energías. ¿Qué se viene en este 2023? ¿Un Vélez? O sea, el Vélez es como la, la fortilla de la vida, ya más que del año. Eh, así que el Vélez el 4 de marzo, eh, con este show muy espectacular que me tiene muy feliz. Eh, todos los shows que te conté y la salida por fin del disco, el disco que... Eh, vengo ya presentando algunas canciones de disciplina en adelante. Claro. Fui mostrando lo que es este disco, que bueno, faltan muchas canciones por mostrar. Así que estoy ansiosa porque lo conozcan ya completo. ¿Y tele vamos a tener la posibilidad de verte en Buenos Aires, en Argentina? No, no, este año no, no. Viste, hicimos La Voz. Claro. Eh, y él. está bárbaro, te quita mucho tiempo y sí. es un año que quiero viajar bastante con, los, con el show. Eh, tengo que filmar la segunda temporada del Fin del Amor, que le fue increíble a la serie. Eh, bueno, de hecho estoy viajando a presentar Sky Rojo, así que hay cositas, pero que se hicieron antes. Este año estoy solo para filmar El Fin del Amor y para la musiquita. ¿Cómo fue la experiencia de estar en el Mundial, de cantar el himno en Qatar? Increíble, increíble, un flash. Eh, sobre todo porque fue inesperado, yo estaba ahí con Marley haciendo el programa, viajando, filmando todo para que la gente vea cómo vivíamos el Mundial y de pronto el día anterior a la final me, me invitan a cantar el himno. No, la pasé como el culo de nervios, no te voy a mentir, la pasé mal, la pasé mal, sufrí. Claro. Pero después remonté porque bueno, era una responsabilidad no muy hermosa. Nada. Una vez que estaba ahí, sabes qué? No, una no vez, vez que estaba ahí nada. se me fueron los nervios, pero antes... Bueno. Se te vio muy segura caminando por el césped con No, no, no es, no es verdad, no es verdad que estaba segura <risas> también. Acordate que yo sé actuar, o oh, lo intento. Eh, no, no, al principio tenía muchos nervios, pero después se fue, se bastante porque... Eh, bueno, era una situación de mucho nervio y, y sacarla adelante fue fuerte, pero miraba a la gente, pensaba en mi familia, viste como que al final esas experiencias tan enormes se terminan achicando a lo más básico de tu vida que es pensar en tus hermanos orgullosos, en tus amigos, en tus viejos, eh, en la gente que más cerca tenés, al final son experiencias tan masivas que tu protección ante el nervio es como pensar en lo más emocional y lo más cercano a vos para, para hacer eso y hacerlo con responsabilidad y con cariño. Yo lo canté con mucho amor, viste, que era para mí lo más importante. Y se vio, estuvo buenísimo. No, bueno, Lali, se habla mucho todo el tiempo, Lali, Tini. ¿Hay posibilidades de que este 2023 tengamos una colaboración? Sí, nosotras, la verdad es que no, no, no sé cuándo, pero nosotras estamos todo el tiempo hablando, ella me mm. ha mandado canciones para que yo escuche, yo le he compartido también lo que estaba haciendo. ¿No te gustaron? No, sí, me encanta la música de ella, me encanta la música de ella. Creo que tenemos que congeniar los estilos, viste, que somos dos artistas pop, obviamente, eh, pero cada una está como en diferentes momentos de sonido y creo que le tenemos que regalar a la gente la mejor canción posible de las dos, ¿no? Ella es una bomba, no puede ser más talentosa, preciosa y, y genial y a mí me encantaría colaborar con ella, creo que la gente lo está esperando. Yo también, así que en algún momento suceda, pero yo soy de las que creen que hay que entregar la pieza que tiene que ser, ¿viste? La última porque te vinieron a buscar. Sí, ¿Qué ¿Hay algo que de cierto vida. de esto que se habló del de vínculo con Nico Kiato? Que, que, que hubo un en tour en, Dubá, en no, Qatar. No, no, nos vimos, pero porque compartíamos ahí todos los argentinos juntos. Eh, ¿Viste que el te encontrás en el exterior y íntimos amigos? Somos oh, así. Nosotros somos así, donde hay un argentino, y vamos. No, compartimos mucha, muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí. Eh, nos llevamos mega, él es un sol, Es un divino. Eh, no, eso, bueno. Y vos sos todo, gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Pues sos todo, Lali, tiene razón. Es Nuestro locura. cronista Javier. Eh, es todo, Lali. Es todo. Lali queda... tan luminosa. Además sí, es de figura estrella, exitosa, es sí. figura, estrella y exitosa, humilde. es luminosa y humilde, que, que esto se está perdiendo. Sí. Inteligente sí. sabe hablar, Inteligente, sabe de de decir. y se lo chapoquea y no tiene problema. <ríe> Quedan ¿no? pocas no. entradas para el Vélez para el 4 de marzo. ¿Vas? A Lali. No. ¿Te conseguimos querés? ¿Es tu cumpleaños no. ese día? El 25 de febrero, ah, el 25 de febrero. Yo, ah. a mí me gusta Me gusta mucho no te gusta La ver. música ¿Eh? Tipo ¿Qué? Eros Ramazzotti Ay, Ay, qué ah. cierto Viene ¿sí arriba Lo fui a ver yo Lo fui sí, a, no a ver ser. Qué ¿Qué no si es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es buen artista? Cosa no, sí Canta increíble Pero me, Bueno, me gustan sí. Los grandes Edward. artistas de ese, de ese estilo Para tanto ¿Qué? Dos temas Ay, por favor La ¿ a sí. mí me gusta Arjona. Me gusta. Eh, Venga, arjona. Bueno, no, ¿viste? Luis Miguel. Pero también me gusta Lali. Yo, Yo lo fui, fui a ver, a ver a él, a él, La vi, la la sí, vi en un recital de Luis Miguel varias, la vi varias veces. Bueno, se coló en la fiesta de, <risa> <risa> de Tinelli. Eh, Lali fue así, como lo contó, me lo contó ayer. Eh, también se mandó, ella se fue con varias amigas a Uruguay. Se alquilaron una casa lejos. De, lejos del mundo iban a una playa donde no había nadie. absolutamente nadie porque estuvo grabando temas no estuvo boludeando y tomando sol nada más ah, estuvo aprovechando para descansar pero me dijo metí un montón de temas grabó, surgió, pintó y, y grabaron eh, un montón de temas armaron un mini estudio y como el fin de año no tenían mucho plan estaban casi lejos del mundo lejos del planeta se le colaron a Tinelli en la, en la casa que tenía eh, una mega fiesta. Bueno, tiene una sí, mansión, Marcelo. Claro. Sí, sí, una gran casa. Estuve con Marcelo el sí, sábado. Sí, ¿estuviste? Sí, me tiró un filtro en la foto. No me reconocí. jóvenes <risa> ¿Dos? de ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos ¿Dos ¿Dos ¿Dos ¿Dos ¿Dos los filtros? míos. Vi la foto y dije, yo no soy ¿Por este. ¿Por qué usa tanto filtro? qué persona. no sé, no sé. Bueno, cuando seas una persona mayor lo vas a entender. Ya te va a llegar.